Uh, hola mi gente de YouTube, estamos en Mortal Kombat 9 en, el, en la versión Complete Edition. Y bueno, vamos a jugar un torneo. Un torneo sí, con el pequeño Scorpion. Y vamos a ver qué tal en ese torneo. Como saben, el torneo este son 10 personajes. Y bueno, el primero que me toca es Rain. A ver qué tal. ¿Qué tal pelea el señor Rain? Entonces, el round número uno Dios, pero qué flojo ha sido Rain Es un puto gallina, ni siquiera ataca Solamente lo que hace es defenderse y todo Pero me cabrona la situación en que Rain no se mueve muy bien Aunque es ágil En el Playstation 4 vi que tal era Rain Y creo que lo he un poco Bueno, me toca hacerle un pequeño fatality ¿Será que lo hago? lo hago? ¿Lo hago? ¿Lo hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Lo hice, cabrón Vas a morir, Rain, vas a morir Toma, y toma por puto Sas, cortada en toda la cara En toda la cara o en todo el cráneo <risa> Scorpion wins Fatality Bueno, resulta que Scorpion No sé, siempre me ha gustado a mí Desde que vi la película Y desde que sigo el Mortal Kombat El combate inmortal Me ha gustado muchísimo Y bueno, aunque esta pelea no me va a gustar Porque es contra una dama, contra una mujer Muy y muy brutal y bueno, ella es la chica sangre Y bueno, ella es Scarlet Entonces, ella es tipo... Mulino, Molino Ella es muy rápida Y bueno, entonces, como ven, es rapidísima ¿Ven? ¿Ven lo que le digo? ven Ni siquiera me dejan dado ni a respirar, la muy mal parida Todos mis ataques los... Entonces, me toca hacerle un lado. Me tenía puto, o se lo me tenía encabronado en la situación en que ya ni siquiera se movía. O sea, ni siquiera me dejaba echarle mi, mi, mi golpecito. Entonces, ya tiene que morirse, un golpe ya se muere. Ven para acá, yo, bitch. Creo que no voy a poder hacer el Fatality, voy a, voy a intentar. No se lo hice, no se lo hice porque es una lanza, no se merece que la destroza así de esa manera. <risa> no sé, Scorpion es muy mitológico, es... Le da mucho toque y un sentido nuevo a este pequeño juego Aunque este juego salió hace un pidió tiempo No sé, me llamó la atención en que... No sé, los requisitos no eran muchos Y bueno, entonces ahí tenemos a mi compatriota Kenshi Que es un dios con el sable o la espada Vamos a ver quién es mejor, yo Kenshi ¡Ah! ¡Oh, pero qué paliza me está dando Ni si, ni si me ha hecho si de daño Parado What the fuck What the fuck Kenchi Kenchi Yo no. Kenchi, me... Kenchi me hace volver hasta el estómago En serio No puede ser que Kenchi Me esté dando una paliza Kenchi puto En serio No puede ser Si pudiera elegir Entre Scorpion y a Kenchi Me quedaría con Scorpion En serio Oh Johnny Cage ¡Pum! Dios Tremendo fatality que hay En paz de cancer Kenshi. Scorpion Porque Scorpion wins. viene del inframundo. Fatality. Es que yo soy el dios, yo soy Scorpion, soy el infierno, soy, soy el diablo en serio, soy el puto amo, soy Scorpion. Y bueno, Striker. ¿Qué podemos decir acerca de Striker? Striker es el típico gay, que es un policía y que pertenece al SWAT. al SWAT. Entonces... Kenshi utiliza pistolitas, como ven ahí Es un puto Kenshi, que estoy hablando de Kenshi Striker es un puto gay que utiliza pistolitas Entonces como ven, utiliza su bastón gay Su bastón gay de policía Lo que me gusta de este escenario es como que, no sé Creo que el fondo es muy bueno Pero... ¿Qué puedo decir acerca de, de los luchadores? Que yo quisiera, no sé, saber algo más de combo, Pero me muevo muy rápido también Así que no me dejo tampoco en ningún... Cuchito Kenji Hensimon... me ahí lanzó una granada. What the fuck, puta que gay. Es un putito. Vamos a hacerle la mortal, no, le hice una... la fatal. <risa> increíble, Scorpion increíble, vamos invictos hasta el momento, no hemos perdido. Eso es bueno, eso es bueno Vamos al quinto Y no puede ser el Scorpion versus Scorpion ¿Quién ganará entre, entre estos Scorpions? A ver mm. Me la pone difícil Scorpion La venganza, va a ser mía What the fuck? Me copió mi frase, one. me copió mi frase, es un copión ¿Quién ataca primero? ¡Oh! Oh, no le salió el golpe no le ser el puto golpe a... Scorpion Oh, ahí se me pegó Yo tuve una paliza, Scorpion, en serio Oh, Dios, sacó sus cuchillas putas, qué miedo Oh, pero qué miedo Sabía que lo iba a atacar, ¿no? Sabía que lo iba a atacar mal parido. Ok, parado <ríe> Pelea bien mi, mi clon, en serio, pelea bien Traté de tocarle el, el, el, el, la técnica, pero no funcionó ¡Pam, pam, pam! ¡Bitch! ¡Bitch! Y ¡Bitch! Toma va por ocupar mi técnica. Y pues, sobre todo por... Scorpion. ...tratar de limitarme, sabiendo que soy único. <risa> ¡Scorpion Wings! ¡Fatality! Ahora me toca Jax. Lo que me gusta de Jax es que... ...además de ser rápido... Este, no sé, tiene unos golpes que, que bajan demasiado la vida, bajan demasiado la salud, el estado de salud del otro componente. ¡Pum! Tremendo golpe que da. Tráelo. El sí, Jax tiene un, un golpe que te deja nada. Vamos, Jax, atácame, atácame, Jax. Atácame, Jax. Atácame con tus puños. ¡Atácame, Jax puto! No te voy a dejar respirar porque esos brazos lastiman demasiado. Dios, pero... ¡Qué puto! Me dio solo dos golpes y me bajó ya casi... Más el... Te de lo debido, a ver. Vas a morir, Jax. Un golpe más y... ¡Pum! ¿Sabes qué, Jax? Te voy a hacer la fatality. No, te la hago a la... No, no te la puedo hacer. No te la puedo hacer... ¡Ajá! ¡Ah, te la hice. Te la hice por puto. Jax. te pax? Que en Pax descanse, Jax. Scorpion wins. Fatality. Jax, Jax, Jax. Jax Sparrow. <ríe> no sé, no sé qué acabo de hacer. Pero Jax. Jax, perdóname Jax. No puede ser que me toque no. contra Reptile. Está loco Reptile, en serio. <risa> puto sapo de miedo. Sabe pelear muy bien, además eso es ágil con su cupitajo. Esto es uno de los, de los. no sé, de los. No sé si es porque es alto o es porque es un puto reptil, pero. Pelea muy bien, en serio. Y además me encanta cómo se oculta y se vuelve invisible. ¡Dios! No puede serme. Se defendió ante mi, ante mi, traje, ante mi técnica. What the fuck, Red <risa> Pero le gané por tiempo, así que se me suerte. <risa> Scorpion wins. Flawless victory. No he obtenido la flawless victory porque estoy jugando creo que en un modo difícil. Entonces, en modo medio, entonces como se dan cuenta, no estoy, no he obtenido la, la Flawless Victory. No soy del todo bueno, pero sí me sé defender antes Y sobre todo ante este chino malparido Que se convierte en lo que le da la gana Y es, no sé, me sé defender Como ven, ahí está el chino, el anciano es. ¡Tu alma es mía! Entonces, Shansung. Este chino malparido es fácil, solamente hay que saberle, saberse defender. Porque él se convierte en lo que le da la gana. Cuando le da la gana y con, con donde sea y es un puto amo. El interior es un puto pro. Y qué puedo decir? No lo puedo quejar, pero él es el puto amo. ¿sí? Lo que no me gusta de este chino es que es un oportunista, porque cuando te da golpes, te da golpes severos, o sea, golpes demasiado bajos. Y eso es lo que no me gusta, pero de ahí este personaje me gusta mucho porque se transforma en lo que le da la gana. Me fascino. El personaje que yo más detesto de todas estas sagas se llama. Ahí vienen quién es. Ahí vienen quién es. No van a creer quién es. No es a Erax, no es Sector tampoco. Es el puto y el puto y el puto. Y otras digo puto de Shao Kahn. En serio, me desespera. Es un, no sé, un viejo que, que, que con sus golpes baja. Bueno, este de aquí se falta. Es Quintaro, es demasiado fácil, solamente hay que saltar, saltar, saltar y activar sus golpes. Aunque cuando él te atrapa, olvídate que no te suelta. El Skin Taro, es súper que presumido, es un gatito demasiado presumido. Entonces, ¿qué se puede hacer con el gatito? Ven, ven, ven, digo, si te atrapa, estás frito. Entonces, yo sé que voy a ganarle por tiempo, porque yo... Soy pésimo, quitar Lo voy a ganar por tiempo, yo sé que voy a ganarle por tiempo. <risa> Toma eso, Quintaro, te gané por tiempo. Por idiota.